En nombre del CRAI de la Universidad Santo Tomás, les damos una cordial bienvenida a este evento. Agradezco hoy la compañía de Mario Enrique Arevalo y algunos poetas que nos están acompañando y eh, mis compañeros del CRAI. Eh, Mario Enrique Arevalo es artista visual, diseñador y promotor cultural, licenciado en, en educación artística de la Corporación Universitaria Senda y diseñador, y diseñador gráfico de la Corporación Unificada Nacional CUN. Actualmente es gestor creativo del colectivo Letras del Sur, colectivo literario, artístico y cultural, donde se han desarrollado los proyectos orientados a la promoción, difusión y creación de artes visuales, artes escénicas, la literatura y cineforos a nivel local y distrital con entidades oficiales e independientes. Asimismo, es integrante la editorial Perro que Ladra y Sue Art Group Creative, donde se desarrolla su labor editorial y de diseño. Actualmente es artista formador del área de artes plásticas y visuales en el programa CREA del Instituto Distrital de las Artes y Dartes. Y eh, Mario, bienvenido. Te dejo en este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. Te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, en esta oportunidad, Luz Marina. Nos, nos dice que nosotros eh, distribuimos el, el, el momento, el espacio de tiempo a nuestro interés. Entonces, eh, pues yo les propongo, eh, pues lo que tenemos organizado es más por el lado de, de mostrar un poco el proceso que se hace a través del colectivo Letras del, del Sur, eh, en la primera parte, y, y, y en los intervalos, vamos a hacer o voy a hacer unas lecturas de mi proceso creativo. Entonces, pues nada, muchas gracias, Luis María, por la presentación. Eh, y precisamente quiero iniciar con la presentación de, de, pues de mi interés principalmente como, como creador, que es el trabajo colectivo. Si bien es cierto, el, el, el escritor, el autor, el artista, el poeta, el pintor, tiende a, a, a expresar su ser y su sentir de manera individual. Personalmente, considero que el trabajo colectivo y el trabajo eh, en grupo, a través de diferentes procesos que puedan surgir en, en, pues en determinados proyectos, eh, pueden también apoyarnos y unirnos de una manera, digamos, muy, muy sana y muy proactiva y muy asertiva. Entonces, eh, voy a compartir pantalla para hacer la presentación de unas diapositivas y alrededor de, de estas imágenes que estaré de pronto compartiendo, eh, voy a, a hacer mi narración. Sí, me gusta mucho la narración, mi, mi, mi interés hacia la literatura es más por el lado de la narración. A veces caigo en el cuento, a veces caigo en la, caigo en la, po caigo en la poesía pero personalmente creo que eh, la literatura es una cuestión viva, una cuestión que, que se percibe en, en el instante, en el momento, entonces considero pues que aquí yo narrando, de cierta manera estoy haciendo un proceso también que puede llegar a ser literario desde la misma vida. Entonces voy a compartir pantalla, me confirman, please, si sí, sí, sí, sí, me ven. Claro que sí. sí. Vale, listo, entonces. Ouch, qué pena. Uh -huh. Voy a mostrar unas diapositivas, yo creo que aquí. Eh, tan, tan, tan. Bien, entonces, este es el colectivo. Oh, perdón, se me metió este programilla. El colectivo Letras del Sur, ¿sí? colectivo literario, artístico y cultural, que surge desde agosto en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. A partir de los procesos de escrituras creativas que se realizaron de parte del Instituto Distrital de las Artes y de Artes en la Casa de la Cultura de aquí, la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá allí todas las personas que vivimos en diferentes sectores de la localidad de la localidad entre ellos hablo de las upz o los barrios que están en las upz interesadas eh, y digamos escritores inéditos aficionados estudiantes profesionales poetas artistas eh, escritores como vuelvo a repetir nos reunimos a través de unos talleres que se realizaron en el 2013 a partir de allí surge la intención ¿sí? de consolidarnos como un colectivo y pues el nombre que surgió fue Letras del Sur, ¿sí? haciendo cierto énfasis en el sur, porque el sur siempre tiene un estigma, sobre todo acá en Bogotá, y además que resulta siendo un nombre universal porque el sur es como el norte, es lo mismo, pero tiene otra denominación, el sur, el suramérica, ¿sí? el sur de Bogotá, el sur de Colombia, entonces, nos parece importante eh, plantearnos a, a partir de, de, del territorio. El territorio tiene un símbolo un ar, que es un árbol, precisamente es el árbol del ahorcado que queda en la localidad de Ciudad Bolívar. Bueno, el colectivo ha estado conformado por variedad de personas, entre ellos estudiantes, niños, jóvenes, adulto mayor, hombres, mujeres del territorio y también de. Pues de diferentes lugares de, en Bogotá. Eh, tenemos un, el enfoque de nuestra propuesta, eh, en este caso fue la creación de eh, un libro cartonero. Este libro cartonero fue la intención de crear un, digamos, un material desde la escritura y desde talleres de creación literaria para que cualquier persona que asistiera a los talleres y que estuviera interesada, a plasmar su, su, su creación desde la poesía y desde la narrativa. Entonces esta imagen es realizada con estudiantes de un colegio que hicimos nosotros como talleristas de integrantes del colectivo a estos niños jóvenes del colegio de Arborizadora Alta. También hemos participado en procesos de creación e incentivación a la lectura a población infantil. Y ahí está Luis Carlos León, quien es uno de los integrantes del colectivo y nos interesa nosotros como amantes de la literatura, como creadores de literatura y como apasionados ¿sí? del arte, también queremos que muchas personas puedan sentir y vivir también la, la vida de una manera desde el arte. Entonces, es así que hemos organizado, realizado talleres de incentivo incentivación al público infantil y en este proceso que eh, estamos viendo en este instante eh, es un proceso que se hizo en el parque de Arborizadora Alta a través de estrategias dinámicas para incentivar la lectura, la literatura y la lectura. Si bien es cierto, eh, en Colombia el margen de lectura y de digamos, de, de amor a, a, a, a, a leer, a disfrute y al deleite, es algo realmente escaso. Entonces, nosotros pues, implementamos ciertas estrategias a partir de otras áreas o lenguajes artísticos, entre ellos el teatro, eh, los títeres, las artes plásticas y el juego. Entonces, a partir de eso fue que, pues, por lo menos incentivar el interés porque precisamente en las instituciones educativas, eh, de alguna manera, no todos, pero, pero no es tan, tan acogedor ni, ni tan bien vista o amada la literatura, es como una obligación, una imposición. También hemos hecho encuentros con otros eh, colectivos y otros poetas de la localidad y de otras localidades aquí en Bogotá, y aquí en el centro tenemos al poeta eh, Gualdino Fosca, tenemos a Carlos Mayo, tenemos a otros compañeros del colectivo L10, eh, que también haciendo, están haciendo procesos en sus propias localidades. Entonces esa interacción y esa digamos articulación que se pueda lograr en determinado espacio, determinado tiempo, es importante porque todos aprendemos de todos. Y precisamente hoy es esa oportunidad. Ahorita yo me gustaría también escuchar su opinión o sus aportes, porque uno aprende, eh, digamos, en esta fase que estamos desde lo virtual. Eh, vamos con la otra. También hemos realizado, nos interesa, ¿no? Pues cuestiones también de, de, de la exigencia de la escritura, poder mostrar nuestro, nuestros productos. Entonces, esta imagen es un, hace parte de, de un proceso. ...de talleres artísticos que hicimos eh, para crear un libro cartonero... ...y es eh, un taller de collage, entonces este se realizó en un, un espacio... ...la Casa de Cultura del Barrio del Lucero Bajo... ...y pues los participantes y, y las personas que asistieron... Eh, ...pues digamos que ven que son espacios que no se mantienen... ...y pues afortunadamente desde el 2013... Aún continuamos como colectivo Letras del Sur. Eh, también abordamos en la Casa de la Cultura es espacios que incentivan las artes plásticas eh, de manera de autogestión. Y siempre hay una indagación, ¿sí? nos interesa también hacer una indagación de plantear la literatura y diferentes o diversas narrativas a través de búsqueda e interacción con otros lenguajes artísticos. Entonces acá vemos un ejercicio que tiene, que, que tiene relación entre imagen, creación, palabra, texto y literatura. Asimismo tenemos, eh, hemos hecho articulaciones con organizaciones, en este caso es la Fundación Imago, que hicimos un ejercicio a través de la exploración del cuerpo donde el cuerpo es el que narra y a través de él y la eh, convivencia o la eh, interacción podemos generar, eh, digamos, diálogos o textos narrativos en cuanto al interés del participante entre la poesía, la literatura, el cuento, en fin, la narración corta. Entonces, eh, esa interacción, eh, digamos, es una búsqueda a que le interesa pues, a to todos los que hacemos parte del colectivo. Eh, asimismo también hemos hecho apropiación del territorio y de manera independiente, independiente y pues, voluntariado, por decirlo de alguna manera. Hemos incursionado en diferentes sectores, eh, también pues haciendo como una presencia que eh, en muchas ocasiones ocurre como cierto olvido de la cultura y del arte en, en espacios donde no, no, donde no llega, ¿no? Si bien es cierto, el arte de alguna manera en Bogotá y en Colombia tiende a ser muy centralizado, entonces nosotros buscamos es salirnos un poco como de, esas, de esos espacios y salir casi que en la, o estar en permanecer en la periferia, eh, como una voz de resistencia a través o mediante el arte. Entonces así es como hemos llegado a gran variedad de público, no como podemos ver niños, abuelos, jóvenes, algunos procesos son a través de proyectos y otros simplemente voluntariado. Eh, hemos estado también en otras localidades y hemos, digamos, sido testigos de la cotidianidad y de la, de la condición humana. ¿sí? Eh, a la derecha tenemos una foto de un proceso que realizamos. Eh, con una articulación de varios eh, colectivos literarios eh, de la Sabana de Bogotá que se realizó en Chía. Y allí estuvieron varios colectivos de Sopó, de Cajica, de Zipaquirá, de Tabio Y pues fue enriquecedor, sí, es enriquecedor porque hay muchas personas, si bien son algo inéditas, eh, son personas que están ahí, como nosotros, como ustedes. Hay muchas personas que son amantes de la literatura y ahora para mí es una gran sorpresa que a nivel Colombia eh, hay, hay un movimiento fuerte alrededor de los talleres, la creación escrita es una cosa que está cogiendo mucha fuerza y es una cuestión necesaria. Y en la parte izquierda esta fotografía ya es como la antítesis, ¿no? Esto fue hacia el norte, en el sector de Chía, y esto fue en Usme, precisamente un barrio de invasión. Entonces, esos dos contrastes se nos hace, digamos, como urgente mostrar en este espacio, porque la cultura es una cuestión que es para todos, ¿sí? Y todos vivimos y convivimos con ella y todos deberíamos o debemos tener la misma posibilidad. Entonces, ahí todos vamos aprendiendo. Este fue un ejercicio también con bibliotecas comunitarias que se hizo a través de Bibliorred, con varios colectivos pero ya más desde el libro desde la publicación entonces pues muchas gracias ah, estos son los dos eh, digamos procesos que estamos manejando y que me interesan a mí mostrar en este instante y en esta oportunidad precisamente colectivo letras del sur y perro que ladra editorial como una manera de autoagenciamiento de autopromoción de autogestión y de alguna manera las, las cosas se han, dio, se han dado en el, en el camino. Entonces, pues, por el momento voy a hacer una pequeña pausa y me gustaría de pronto saber su opinión e inicio con una lectura de texto. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? Eh, sí, Mario, eh, quería preguntarte si esa labor que ustedes están realizando, también la están realizando con... Aparte, con instituciones universitarias privadas? En el momento no hacemos ningunos talleres, digamos, de una manera formal, pero sí hemos participado en acciones artísticas de intervención con instituciones privadas, entre ellas fundaciones, y también organizaciones como Universidad Distrital, bueno, ahorita no recuerdo, pero sí hemos trabajado. No, en este momento no estamos trabajando con, con universidades. Estamos dispuestos. Claro, claro que sí estaríamos dispuestos. Sí, la pregunta va dirigida es que si quisiéramos hacer alguna actividad o algún proyecto con ustedes, pues, si pudiéramos participar, ¿hay la posibilidad? Claro, nosotros realmente, lo que pasa es que en este en este preciso instante estamos con el tema del COVID, todo eso, y nos ha tocado repensarnos una palabra un poco como tal, repetitiva, pero sí nos ha tocado, digamos, como organizarnos. Si bien hemos hecho pues, actividades alrededor de la literatura y del encuentro de la palabra de manera virtual, estamos mirando a ver qué otra posibilidad que hay puede haber en, en, pues, en el transcurso de... Pero sí, hemos, digamos, nosotros tratamos de enviar la invitación, realmente ahora estamos más enfocados en el tema del diseño editorial porque estamos en un proyecto, un proyecto que tiene que ver con la producción de escritos de parte de los mismos participantes en el colectivo, entonces estamos haciendo un trabajo un poco cerrado pero estamos proyectando de aquí a 15 días iniciar un encuentro alrededor de la palabra y nosotros enviamos la invitación, pero entonces la propuesta es más, eh, digamos, pro proponer de una manera participativa, ¿sí? Donde la persona que asiste, digamos, a la actividad sea la que más proponga y la que más plantea y la que más exprese. Y no tenemos esa manera un poco piramidal de, de lo que es un taller o un laboratorio de escritura, donde solo hay una, una cabeza y esa persona es la que sabe y esa persona es la que dirige. No, acá es más como un encuentro eh, mutuo y que, que se integra y se fortalece de todos. Eh, quiero presentar en este momento a Carolina, eh, pero entonces te pido porfa, Luz, que si puedes presentar a Carolina, please, ya, ya la vi por ahí. Que sí. Bien, si quieres, yo voy a leer un texto, un texto de, de este libro cartonero. Este es una de nuestras publicaciones y, y quiero hacer como, como esta, esta lectura en relación a la realidad. ¿Sí? Entonces, esta, esta es una narración que se llama La tragedia de Lázaro Esbirro. Y mientras que yo terminé de leer, entonces te doy la palabra a luz para que porfis presentes a Carolina. ¿Te parece? Vale, entonces. Claro que sí. La tragedia de Lázaro Esbirro. Aquel martes a las 10 menos cuarto... La camioneta se parqueó en la esquina y Lázaro caminó asustado agarrando la bolsa de leche con los dedos, casi dejándola caer. Pagaron las luces de las ventanas de una casa y las goteras de una teja sonaron en un charco. El vehículo prendió las bombillas delanteras y avanzó lentamente expulsando del exhausto el humo que se desvanecía entre la noche. El corazón de Lázaro picoteaba en su camisa, remendada como un ave prisionera. Se apresuró y dio un giro en la esquina. Luego salió corriendo. El vehículo emprendió la marcha y alcanzó al muchacho mientras se abrían las puertas de oscuros vidrios. Dos hombres con machete en mano se lanzaron tras el pequeño que cayó pálido en el, en el asfalto. ¿Por qué corre, hijo de puta? dijo uno lanzando un viajado con el acero sobre el braza, sobre el brazo de Lázaro. ¿Qué se robó, gran malparido? otro golpe de machete en las piernas. Vamos a acabar con estas ratas, dijo el otro tras los impresionantes golpes. Al instante, la leche recorría la oscura cera y él, Lázaro Esbirro, quedó inconsciente y sin aliento. No recuerdo nada más, le dijo a su mamá, que estaba preocupada esperándolo en la casa con el bebé en los brazos. Gran pendejo, se larga con los amigos y vuelve hasta el otro día, ¿cierto? Y ahora viene con cuentos. Fueron las últimas palabras que escuchó decir cuando se fue de la casa, llorando y con el cuerpo lacerado. Pero vivo de milagro. Hoy día, Lázaro Esbirro trata de no hablar con nadie sobre el tema. Su trabajo lo hace en honor al orden y la seguridad de los habitantes. En ocasiones, ronda con su motocicleta a varias calles y otros barrios. Yo, le, yo no le debo nada al final de cuentas. Anda con uniforme impecable y cara inquisidora. Su mirada es amenazante y reafirma su personalidad en, con su tono de voz. Contra la pared, manos arriba, papeles. Póngase a hacer algo. No lo quiero ver por aquí. Dijo una vez a un joven que estaba fumando marihuana en el parque. Dicen que una vez pegó dos tiros a un hombre que estaba robando, y lo que se me hace increíble es que se enteró que este era su hermano menor. Él simplemente fue indiferente ante el acontecimiento, pero después reconoció a la mujer que se acercó llorando a la estación. ¿Quién sabe si sea cierto? Pero Lázaro Esbirro se sienta en el mismo puesto de la misma panadería, la misma obra todos los martes y pide un vaso de leche. Solo él sabe qué pensamientos recorren su cabeza. A mí no me gustaría saber cuáles son. Mario Enrique Arevalo. Este es un escrito realizado en uno de los talleres de... Esta es la ilustración que realizamos de parte de la editorial. Y este es el librillo. Este se llama Letras sobre el Cartón. Este es uno de nuestros produ productos. Entonces, pues, muchas gracias por escucharme y te doy la palabra, Luz. Eh, gracias, Mario. Eh, Carolina, muy buenas tardes, bienvenida al Rincón de la Poesía. Buenas eh, tardes. Eh, la... mí, me permito leer tu, tu biografía. Ok, buenas tardes, gracias. Permítanme, te, te doy la... Para que quede en pantalla. Muchas gracias. Bueno, eh, Carolina Santofinio Delgado es gestora cultural, socióloga y especialista en ambiente y desarrollo local, integrante del colectivo literario, artístico y cultural Letras del Sur. Ha desarrollado procesos políticos, sociales, ambientales y culturales en el marco comunitario, especialmente en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, con diferentes grupos poblacionales. Frente al trabajo artístico, con el colectivo ha trabajado propiciando espacios y experiencias para el fomento y promoción de la lectura y la escritura creativa, además de la participación agregando otras líneas artísticas. Eh, Car Carolina, bienvenida, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, pues gracias a, pues, a, a la universidad y al espacio del rincón de la poesía. Eh, pues, eh, no sé si Mario ya, pues, ya hizo todo el, un, un, en parte la introducción de la presentación del colectivo. Eh, pues quería también eh, contarles que el colectivo pues, también viene trabajando um, en aras de hacer más apropiación cultural, eh, focalizando la literatura, ya que es una de las artes que, o diría yo, es el arte en donde no se tiene mucho énfasis, es generalmente los procesos culturales apoyan otras eh, líneas artísticas más comunes como las danzas, la música, eh, el teatro y la literatura nosotros hemos tratado también de posicionarla en la localidad específicamente donde estamos trabajando como ya lo había mencionado Mario, también hemos trabajado en otras localidades incursionando también haciendo encuentros con otros colectivos literarios eh, y también hemos hecho actividades donde incursionamos con otras áreas artísticas, en donde eh, a su vez cada uno de los integrantes, eh, desde sus conocimientos y experiencia, eh, aporta y genera ideas para también, desde esas ideas, eh, crear conocimiento, aprender entre todos y fortalecer el colectivo para, para eh, a su vez también eh, generar eh, un, un espacio en la localidad. Eh, de, en los distintos barrios y UPZ a donde eh, hemos estado, eh, eh, fomentar y potenciar pues el área artística que es la literatura y, y las demás. Carito, eh, yo voy a mostrar un poco como eh, unos productos que hemos realizado, ¿sí? ya compartimos un poco como los procesos, ahora vamos a hablar un poco como los pro, de los productos, pero entonces vamos a hacer pues eh, presentación de la presentación de las imágenes y si quieres tú nos vas narrando, ¿te parece? Bueno. Bien. Eh, como les cuento, el interés precisamente de trabajo en colectivo es eh, no solamente potenciar o ser visible trabajo individual, sino el trabajo de todos los que participan y los que han participado y los que quizá en algún momento se vayan integrando. Entonces, voy a compartir pantalla y, y Carita, nos va, vamos complementando ahí, ¿te parece? Vale. Bien. Ah, y ya lista ahorita tu, tu escrito, please, para, bueno. para leer a los amantes de la literatura. Va, entonces, aquí sería... De esto, entonces, este ha sido un ejercicio de creación y de autoedición y de publicación. publicación perdón. Entonces, eh, el ejercicio del escritor lo hemos asumido de una manera, digamos, amplia. Y desde la creación, pues porque hay muchos saberes. Entonces, este producto que, que estamos viendo en este momento son las agendas cartoneras que logramos hacer y diseñamos, diagramamos, propusimos eh, los talleres mediante talleres y todo el contenido fue autogestión. Entonces, eh, si de pronto eh, también están, digamos, para el público, no más es que se manifiesten y de pronto nosotros, eh, pues, acordamos alguna manera de hacerles llegar... Eh, el texto. Dale, Carlos, si quieres. Bueno, pues este, esto fue una experiencia que tuvimos. Esta fotografía es una experiencia que tuvimos en, en la UPZ de Ismael Perdomo, en el barrio específicamente de Santa Viviana, que es un barrio, bueno, uno de los barrios eh, difíciles de la localidad. Eh, digamos que un poco. Eh, donde no incursionan mucho las instituciones públicas, eh, allí estamos en la casa de Waldino Fosca, ese mural que ven atrás es algo que estábamos realizando, es la casa de Waldino Fosca, que es la persona que está con gorra, eh, Waldino Fosca es el poeta, es un poeta local, de hace mucho tiempo, tiene aproximadamente 72, 74 años, y él tiene una historia muy, muy bonita frente a la poesía, ha escrito varios libros ya, y, y él digamos que tiene una historia Mm, increíble frente a la, el logro de poder publicar su primer libro. Este encuentro que tuvimos allí, ahí estamos los el, algunas personas del colectivo, y el muro era eh, realizado para fortalecer también, o empezar a fortalecer en el, en el barrio, eh, pues obviamente la, la escritura creativa y el fomento a la literatura. Aquí también hicimos un, unos talleres, una serie de talleres. Hicimos también eh, encuentros eh, alrededor de la palabra, eh, en medio, pues también de, de un compartir. Esto que vemos acá eh, fue: pues, este, este es el árbol del ahorcado. No sé si lo conocen o, bueno, quien no, o quien, si quieren colocar en el chat quién conoce el árbol del ahorcado. El árbol del ahorcado es nuestro icono del colectivo, si lo pueden ver. Eh, y es nuestro icono de la localidad. Es un eucalipto que tiene más de 100 años, está ubicado en la Opeceta Jerusalén, en el barrio Alborizadora Alta, cerca a Potosí. Mm, aquí tenemos un encuentro con la profesora Blanca Pineda, que fue la, por, la profesora que tuvimos en, en nuestros inicios, eh, en los, en los, la, quien, quien nos dictó los talleres de escritura de creativa desde la Gerencia de Literatura de, de artes Y aquí tuvimos un encuentro para de manera, a manera de defensa del territorio, porque esta zona es parte de zona de canteras y ha sido supremamente vulnerable eh, por parte de, de las mineras, de las mineras. Entonces es, ha sido siempre, toda la vida ha tenido ese conflicto socioambiental en la localidad y estamos eh, haciendo presencia de la literatura como acto de, de resistencia frente a, a lo ambiental, a lo cultural y el respeto por el territorio para que no pues no, ni, ni quitaran el árbol porque lo querían talar, y, y pues obviamente dejar esa, esa zona pues de manera para la comunidad. Vale, yo voy, a, yo voy a decir algo acá respecto a la siguiente, precisamente en esa labor que, que hacemos nosotros como hacer parte del colectivo, tenemos un interés, digamos, vemos que el artista también tiene un compromiso social y político, sí y desde, los, desde su sensibilidad... Así fue que realizamos esta obra de teatro que se llama La memoria del olvido y que tiene precisamente una relación y un ejercicio creativo a partir de nuestro propio contexto, nuestro territorio y nuestra realidad. Eh, Carito, te doy la palabra si quieres. Ok, bueno, esta así como Mario lo dice, en, en honor a, a o sea, hacerle una memoria, en conmemoración, digamos, en conmemoración al árbol del Arcado del Icono, y, a, y no solamente al árbol, sino a todas las historias que existen en la localidad y demás localidades, eh, para que no se olviden los actos que han ocurrido. Esta, esta obra de teatro se realizó en el marco de un proceso que se llamaba EFA. fue como un proceso articulado, con un proceso que se llamaba EFA, que significa Espacios de Formación Artística. Eh, este proceso lo lideró Mario, justamente, él fue nuestro tutor en el, en el proceso, y los que estamos allí somos los, los obviamente las participantes del colectivo, los integrantes del colectivo de Letras del Sur, entonces fue un proceso que se hizo articulado con EFA, que era desde el distrito, y eh, como resultado hicimos esta obra de teatro, eh, Memoria del Olvido, allí... Eh, basado en que la historia eh, narrada por Blanca Pineda, Blanca Pineda como ya le había mencionado la profesora que estaba en la foto del árbol, eh, ella tiene una historia, eh, digamos, acá de la comunidad eh, donde narra la historia de ese árbol y las historias que nacen allí porque el nombre, el, el nombre coloquial del árbol se llama el árbol del horca, hoy en día le llaman el árbol de la vida, sí, pues como para eh, un poco como Típicas palabras eufemistas para cambiar un poco el sentido, pero ese es el, el nombre del árbol real, por la historia que va ahí detrás, ¿sí? Porque ahí empezaron a haber algunas situaciones de suicidio, empezando por la historia de, de digamos, en, en, con base a la, a la obra de teatro, que era una historia... Vale. Ah, dale, dale, <risa> Vale, entonces eso eso es como para, es, esta fotografía está, se presentó, bueno, esta obra de teatro se presentó en la Casa de la Cultura, esas son las, las instalaciones de la Casa de la Cultura de la localidad, que está ubicada en el barrio Alborizadora Baja, para cuando quieran asistir, queda por la avenida de Yavicencio, cerca de la Universidad de Cerital. Vale, el ejercicio que se realizó acá precisamente fue un ejercicio de creación, y ese ejercicio se abordó a través de lo que es el lenguaje del teatro y de la literatura y en este caso nos enfocamos en el, en el género de la dramaturgia. Entonces, eh, hicimos a partir del cuerpo el ejercicio creativo, y ahí surgieron los textos, eh, tiene una composición, como les cuento, ya dramática y también representacional, en el sentido de que nosotros la escribimos y la representamos, eh, e hicimos todo el tema de personajes, y nos basamos en la historia de, eh, pues en el... En, digamos, como la leyenda o el, o el mito del árbol. ¿Listo? Entonces, vamos con esta. Ah, bueno, ejercicios también desde la edición y la promoción a través de talleres que se han hecho de manera presencial de más o menos en el 2016, porque se realizó Letras sobre el cartón, que precisamente este es el, el producto, uno de los productos que hemos realizado y también el tema de, de crear encuentros alrededor de la, de la palabra y de nuestra propia realidad entonces carito te doy la palabra sobre, el, sobre el, los talleres bueno. Que... ah bueno este taller estos talleres eh, fueron muy importantes este taller se realizó se llamaba este, este flyer que se está presentando eh, hace parte de uno de los talleres que se realizó más o menos en el 2016, hacíamos talleres semestrales por temas. La temática de ese semestre se trataba de la memoria, eh, era la memoria y la literatura. Y eh, ese taller fue basado en el análisis, por decirlo así, a través de la literatura, de la poesía, del cuento corto, eh, inclusive la crónica, eh, era... Eh, hacer análisis de, de las fotografías o de la violencia en Colombia ¿sí? de la violencia en Colombia a través de las fotografías de la obra de Jesús Abad Colorado que es el fotógrafo de la violencia en el país y que hasta hace un, un poco de tiempo estuvo eh, su exposición en el claustro de San Agustín en, en la octava con, con séptima eh, en, las memorias, en las memorias del quebranto <ríe> la memoria del quebranto, esa fotografía pues es impactante como todas las, las de él, son son reales, son fotografías del, del momento, entonces lo que hacíamos era justamente mirar qué hay detrás de esa fotografía y cuántas, cuántas situaciones eh, que deberíamos no estar replicando, pero siempre, siempre sucede en este país, que seguimos, siguen los actos impunes, es una muestra de, de, de realidad, de realidad y es muy triste, a ver, eh, o sea, nos gustó mucho haber el, hecho el proceso, pero también nos deja un poco con desasosiego. Bien, eh, gracias Carito. Entonces, precisamente ese es del, del interés del, del colectivo, ¿no? Eh, el escritor, o nosotros como in, aficionados a la escritura, eh, nos interesa también aprender y conocer nuestra historia, y a través de, de estos talleres, pues conocemos, o yo por lo menos he aprendido muchas cosas que no, que no, que no, que no sabía y no se vieron ni siquiera en la institución formal, sino es a partir de, la, de las vivencias de las personas. Actualmente estamos, o lo que hemos realizado son sesiones y tertulias a través del interés pues, de los participantes. Es así que hemos eh, visto temas alrededor de, pues, de la mujer, del la sensibilidad femenina. Eh, ah, este, este encuentro, bueno, salió esta imagen, es de una participación que se hizo con la organización, la fundación, ay se me fue la palabra. Con trabajo. Ah, en el contrabajo, con teatro y contrabajo. No está... no el año no, no, pasado. Praguez, la que está. Ah, vale, te doy la palabra, dale. Bueno, nada, solamente quería decir que un saludo para Gisela que está presente aquí Fundación Contrabajo que fue donde la... realizamos este proceso sí sí fue pues un encuentro y una digamos que hay organizaciones que tienen más trayectoria y nos y nos abrieron un espacio y nos invitaron a, a hacer lectura de, de nuestros escritos y allí estamos pues Luis Carlos León escritor integrante Javier de las Casas poeta de la localidad de Abusa Fabián Bastidas, eh, está Carolina Santoquín, está Luis Carlos Mayo, que es de la localidad, todos pues, escritores, aficionados de, de la literatura. Ah, bueno, les comentaba, el, los talleres que hemos realizado de manera virtual, desde junio hubo un ciclo alrededor de la literatura femenina, y luego pues por el propio interés de los participantes se hizo algo de un, un acercamiento a la lectura de poesía anarquista que en verdad nos dimos cuenta es, es un tema profundo son temas que realmente son de investigación entonces eso ha sido lo interesante pues en mi caso de, de este ejercicio de, de, de taller alrededor de la literatura que en esa en esa socialización con las personas uno aprende muchas cosas este ya fue más de lectura de, de cuento corto estamos digamos que con la imagen de Perro que Ladra que es la editorial y su, y su editorial que es una independiente una editorial independiente y este fue nuestro, pro, nuestro primer taller virtual de narrativas de lo breve donde abordamos como precisamente esta realidad esta circunstancia de emergencia sanitaria que estamos pasando y, y, y era un tema eh, para esa fecha de, de mucha zozobra y mucho miedo y precisamente el arte es donde debe estar más presente que nunca no personalmente veo yo el arte como un abrigo donde digamos siempre siempre va a estar en esos momentos de, de zozobra y de pues de ansiedad de miedo y todo este tema entonces era abordar el tema de quién dijo miedo y precisamente en esos tiempos era una situación muy... ¡Ay, mire! Este zancocho este literario, ¿te gustaría hablar un poquito de, de eso, Carita? Eh, pues, bueno, si quieres, dale tú. Este fue un ejercicio que se realizó en articulación con los compañeros de L10, que se hizo en principios de año, cuando podíamos salir libremente. Y se hizo un, un, un encuentro o un compartir en el barrio Santa Viviana, en la casa del poeta Willu Waldino Fosca. Y allí pues hicimos como una integración así chévere alrededor de la comida y pues compartimos saberes y fue bien interesante. Entonces, eh, como les cuento, la invitación también está abierta, si de pronto tienen algún evento, de pronto compartir datos, ahorita eh, escribimos... Eh, eh, en el Instagram, eh, pues nuestro, nuestro Facebook y todo esto es para, para estar ahí como en contacto y conocer sus poemas, sus escritos también y pues invitarlos en algún momento o también que nos, nos inviten así como lo hicieron acá. Este es un producto que tenemos eh, de unas cartillas. Carito, ¿quieres comentar algo sobre esto, por favor? Bueno, <risa> esto es un proyecto... Eh, que realizamos eh, en dos barrios de la localidad, uno en el barrio México y en el otro el otro en el barrio Vista Hermosa. Este proceso se llamó Recetas Imaginadas y por Hacer en el marco de un proyecto eh, financiado por el IDARTES y dirigido y administrado por la Fundación Ciudad Talento. Nosotros hicimos parte de este proyecto eh, realizando pues actividades involucrando no solamente la literatura, sino también eh, el arte gráfico, eh, un poco de, de música y, y también manualidades estaban incursionados acá. Estas, estas recetas, imaginadas y por hacer, eso, eh, las fueron digamos dos cartillas que nacieron del proceso y aquí hay escritos, hechos por familias de los barrios, el objetivo de, de este proceso eh, era en el marco del, de lo que ya, se llamó en, en el gobierno de, de, de, qué? de Peñalosa, mm, los parques para todos, no sé si recuerdan, se llamaba parques para todos y dentro de las actividades artísticas eh, el objetivo era recuperar los espacios públicos desde el arte, entonces se fue, era... Un, eh, el arte para recuperar los parques de las localidades en este caso trabajamos en los dos parques de las localidades mencionadas y los participantes fueron niños, específicamente ni, especialmente niños pero también estaban sus papás, sus abuelos y aquí dentro de estas cartillas van a encontrar recetas hechas por ellos y, y muchas o sea son muy bonitas, es un, pro, un proyecto muy lindo, eh, a mí me emociona mucho siempre que hablamos de esto porque fue un proyecto que se llevó a cabo y con unos resultados maravillosos las personas lo apreciaron mucho y siempre estaban muy puntuales los sábados o, y los domingos en el parque sabiendo que iba a Letras del Sur a realizar los talleres. Vale. Listo, Carito. Yo quiero decir como un paréntesis ahí que eh, digamos que no fueron manualidades sino fueron artes plásticas, Carito. O sea, es artes ejercicio plástica. de, de artes <risas> plásticas. Es que es que manualidades. <risas> artes plásticas. Bien, eh, bueno, Carita, entonces te doy la palabra para que, por favor, nos, nos eh, compartas una, una lectura, si quieres, por favor. Bueno, les voy a compartir una lectura que nuestras lecturas están en proceso de, siempre están en proceso de construcción. A veces, ¿no? A veces hay momentos ah. en donde ya quedan definitivas, pero bueno, esas son en proceso de construcción. Esta lectura se llama Sucede en el tiempo. Dice, sucede en el tiempo impreciso la calma de tu corazón. Ahora él se asume inquebrantable, luego de tantas batallas ganadas. La inmensidad del universo no logra destruir el egoísmo. La grieta de tu herida afligida acompaña sus miradas impávidas por la estupidez, apresuradas por lo obsceno, lo, lo pueril, la inmediatez y la vanidad. Se ha perpetuado en la avaricia de la carne, abandonada por el amor, el lenguaje hoy es un grito desesperado, ardiente y mancillado, no basta la esperanza tibia para matar la cobardía y enfrentar el, el horror, el dolor ya no es tuyo, lo has dejado para consolar el silencio enmudecido, ahogado con las lágrimas que recorren tu recuerdo, se posan allí, lo habitan, rasguñan sus, sus entrañas como la miseria de la, del hambre en la guerra, Obstruyen cada suspiro por la persistencia de hallar tu figura de hielo, misteriosa, eterna. No extingo en ese andar la constante expresión inagotable de tu nombre. Lastimado, retumbando en la inmensidad de mi locura, en la agonía desesperanzada. Ya se has emancipado, la libertad hizo eco tu historia, sin embargo, la soledad clama justicia. ¿Acaso cuánto vales? Vale, muchísimas gracias, carito. Y pues yo también quiero lanzarme, a, a, pues ya he compartido una narración que se pues, salió en, en el libro de letras sobre el cartón. Y voy a, voy a hacer lectura de este, de este poema. Y, y yo creo que ya finalizamos. Lástima, eh, tenemos más productos por ahí, más cositas para mostrar. Pero pues... Voy a hacer la lectura y, y finalizamos. Este, este poema se llama Camina al Cielo. Junto a las un, perdón, perdón, otra vez. Camina al cielo. Junto a las a los ojos de las madres y sus infantes, ha caminado el cielo de la esperanza. Camina entre el campo de la mañana y las historias de las voces del dolor la ilusión juega con tulipanes y violetas. Es aquí y ahora donde el viento de la guerra es ceniza, donde los colores saltan en los corazones y la alegría impulsa las sonrisas del futuro. Aquella danza de amaneceres con aroma a durazno bajo un árbol y semillas. Es hoy donde la discordia donde la discordia perpleja escucha el canto de los ríos y el resplandor enseguece la mirada de la oscura ambición. Germinan eclipses en los rostros de viento y la vida camina con sus promesas, junto a nuestros pies en el seno de la tierra que nos abraza. Caminemos el cielo que es hoy y mañana, que con la brisa de las estrellas en nuestra frente vuela, y los niños con sus manos cantos nuevos labran. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos pues, por escucharnos. Un saludo, un abrazo gigante. Eh, Mario y Carolina, antes de que se vayan, les quería hacer unas preguntas por parte de nuestros participantes. Ajá. Eh, aquí Milena nos comenta eh, la experiencia de edición se hace, bueno, frente al tema que ustedes están planteando, hace acotación que la experiencia de edición me hace recordar de una propuesta argentina de Eloisa Cartonera. Uh -huh. Quisiera saber si tiene sistematizada esa experiencia. Precisamente nosotros participamos en un taller con la Amapola Cartonera. Y bueno, sistematizada te refieres a, a un texto o fotografías o, o no entiendo un poco sistematizada. Bueno, sistematizada debe ser, eh, digamos, fotografías o imágenes Sí, nosotros tenemos una, una experiencia, un escrito en la línea del tiempo. Wow, eso está bien académico. Mm. O sea, que requiere a sistematizada como un escrito en la niña uh -huh. que muestre los saberes sobre la práctica bueno respecto de la experiencia vale nosotros hemos hecho eh, bueno no tenemos tenemos el tenemos el proceso la metodología para poder hacer un taller práctico de, de edición cartonera y lo hemos realizado también con el baúl de letras en una biblioteca comunitaria de acá en el Perdomo y lo hemos realizado también eh, con la Fundación Siglo XXI y también a nivel independiente. Si sí tenemos, bueno, sistematizado, tocaría como organizar de pronto el archivo, pero si sí tenemos, digamos, como, como las personas que podemos realizar un taller de edición cartonera y desde, el, desde lo conceptual, desde la creación de, de texto. Y también, pues desde el ensamble y la diagramación, la impresión. Y bueno, hay, hay una cosa que sí es, es clave: es que es un proceso muy artesanal y es algo un poco como muy, muy manual, trabajo muy manual. Pero sí tenemos, pues podría decir que lo tenemos sistematizado, sistematizado, sí, en la línea del tiempo. ¿Y cuántos, cuántos componen letras del sur? Eso es bien variable, ¿no? el colectivo Letras del Sur es muy rotativo. Si quieres, cuéntanos, Caro, para que sobre... Sí, el, el, colectivo, uh -huh. el colectivo tuvo un auge más o menos de... Iniciamos 21, que éramos los que estamos participando en el taller de escrituras creativas del año 2013. Y la idea nació allí, pero los que nos comprometimos fuimos alrededor de 13 personas y venimos trabajando fuertemente como... Siete, digamos que somos los que hemos eh, mantenido el colectivo. Sin embargo, lo consideramos un espacio abierto para cuando realizamos nuestros talleres. Eh, bienvenidos al que quiera participar. Sí, sí hay, hay compañeros por tiempo profesionales tiempo. de otras artes. Ellos también, por ejemplo, Mario, que desde las artes gráficas y también eh, profesor del de artes, eh, estoy yo, profesional social, pero también ambientalista, eh, también está otro compañero que es en profesional de cine y televisión, también hay alguien que es de artes, artes mm, circenses, eh, una compañera mercadóloga, eh, un compañero historiador, abogados, o sea, <ríe> hay de todo en, en, en esta viña. Sí, y lo otro también que yo quería como tener como muy presente es la visión que tiene cada... Pues nosotros, yo personalmente tengo una visión bien amplia de lo que es pues, el, el, el artista, el escritor, ¿no? El interés que compone, digamos, el colectivo no es precisamente y únicamente el tema de, de la poesía. O sea, yo realmente me parece un poco pretencioso de decir que soy poeta. O sea, poeta es... Pues, yo nunca estar entre poetas, wow, impresionante. Pero yo me, pare, me parece un poco, pues yo soy es como un gestor, pero sí tengo una afición muy grande alrededor de la literatura, tengo una afición y un interés profundo. La lectura creo que es uno de los énfasis más importantes que debe tener un escritor, ¿no? O sea, antes de ser un escritor, debe ser un gran lector, un apasionado a la lectura. entonces eh, Y también el tema de... Uy, ya finalizamos. Bueno. Muchas gracias. No, no te preocupes. Eh, acá una última pregunta, no sé si ya la contestaron. Eh, Milena hace la pregunta, ¿cuál sería el reto más grande que han tenido como equipo para mantenerse unidos? Porque sé que en muchas actividades, muchos son los llamados, pero pocos los que se quedan. ¿no ¿El reto? Sí, señora. Uy, un reto, un reto creo que hemos... Un reto grande es ir contra el tiempo y contra la financiación, ¿sí? Porque nosotros, eh, como activo artístico, sabemos que las artes en estos tiempos ah, han, han tenido muchas dificultades, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta en noticias cómo está en declive y las personas, los artistas, están pidiendo soluciones a muchos problemas económicos que, que por esos tiempos están, estamos viviendo. Sin embargo, yo creería que es el tiempo y la financiación, nosotros somos, nos hemos eh, autofinanciado en procesos, hemos hecho muchísimo trabajo comunitario, muchísimo trabajo voluntario, de voluntariado, con mucho amor por, por la literatura, con obviamente mucho amor por la localidad, en áreas de, de que, de que por varios en varios poblac grupos poblacionales, pero sí ha sido un poco dispendioso ir contra el tiempo, las personas del colectivo, eh, pues... Tenemos nuestros trabajos afortunadamente eh, y han habido dificultades eh, también por eso, porque digamos los tiempos que cada uno dedica, porque eh, la prioridad eh, obviamente es el, digamos, la profesión y el trabajo de cada, de cada uno. Sin embargo, estamos allí y que lo que nos une es pues, una amistad también. Somos amigos, hemos fortalecido eh, eh, la amistad, respetado también eh, los puntos de vista. Eh, somos también autónomos, pero también tenemos puntos de vista, hemos sido críticos con nosotros mismos y hemos sido receptivos con esas críticas cuando nosotros mismos hallamos eh, falencias, ¿sí? Nos fortalecemos y, y también, pues, eh, tratamos de, de mejorar en lo que fallamos. Bien, yo voy a contestar ahí de pronto también, voy a completar o algo si quieren. Eh, yo creo que el reto más grande es más como de, de, del interés que tenga cada uno, ¿no? Y, y yo a veces pienso que esos espacios de, digamos, de compartir la palabra y, y pues, las ideas, eh, en ocasiones no, no, no, se, no se presentan con facilidad, ¿no? Entonces, digamos que ese es el interés que, principal que tiene el colectivo, compartir desde la amistad. Eh, y también el tema de, de, de las necesidades, ¿no? Las necesidades. Yo personalmente, eh, como ciudadano, como persona de este mundo, creo que es, el, el arte y la cultura es tan necesario ¿no? como, como, como el alimento. Entonces, uno como, como ciudadano, como persona digamos natural, en esa denominación un poco social, eh, es, es, es, un es una persona activa eh, en, en, ese, en esos procesos. Entonces, eh, creo que lo que nos ha ayudado es como la asertividad, la comunicación, la transparencia, no hay un interés, digamos, económico, porque muchos procesos se realizan de manera de, de voluntariado, entonces, digamos que es más un tema de corazón. Ok, excelente. Sí, a eso me refería, porque dentro de la comunidad, pues, hay muchas personas que quieren hacer muchos proyectos, pero a veces inician proyectos y como que al primer inconveniente, pues, se van, ¿no? como que pierden esa iniciativa y esa fe en los proyectos, pero qué bueno, excelente trabajo. Aquí la Fundación con Trabajo dice que es importante integrar las artes, eso permite la participación y ser incluyente. Eh, antes de finalizar, quiero leerle eh, otro mensaje del chat. Acá mi compañero Miguel Antonio Casas, buenas, comenta, los felicito por el, eh, tan excelente iniciativa del colectivo, unidos por la amistad y los proyectos. En cuanto al árbol del ahorcado, llamado ahora el árbol de la vida, pienso que es el árbol de la historia, ya que es parte de nuestra comunidad. Mil gracias por estos momentos. Me uno a las palabras de Miguel y también pues, de todos los participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Carolina, Mario, eh, cuando quieran, este es su espacio. Y les deseo que tengan un excelente día. Lo mismo a mis compañeros y, y, y participantes en esta actividad. Les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias. Lo mismo, gracias. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones pues por, por mantener estos espacios de, del rincón de la, de la poesía. Yo creo que la poesía para mí es algo sublime y también creo que es, digamos, eh, lo que da significado a la existencia, ¿no? Y la poesía no se encuentra solo en la literatura, se encuentra en todas las artes, se encuentra en la danza, se encuentra en el cine, se encuentra, se encuentra en todo lado. Lo que pasa es que uno tiene, o si tiene esa sensibilidad para descubrirla o develarla. Entonces creo que sí, este era un espacio bien, bien especial para compartir. Muchísimas gracias y un abrazo gigante a ustedes nuevamente acá sigo leyendo eh, Francesca Portugal, felicitaciones Cindy, muchas gracias Francesca, gracias, Diana, muchas gracias a Mario Carolina a Miguel este Isaac Cruz mil gracias y a ustedes también, los espero la próxima semana eh, contamos con una invitada Carolina Villegas muy interesante también su poesía los espero buena tarde para todos vale. muchas gracias Muchas gracias. A ti, Carolina, muy amable. Muchas gracias, Luz, muy amable. A ti. Buenas tardes. gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.